Néstor Flow reportando para los Ossobrosos, cuídate quedando en la calle. ¿Cuerdo que Donald Trump mande a Silvestre de Talón para la guerra? No, no, no sé, no sé, no sé, no sé nada de eso. De... ¿No está de acuerdo? No, no, yo no, o sabes que nosotros tenemos que ver con, nada más con este país de nosotros. Gracias. Caballero, ¿está usted de acuerdo que Donald Trump mande a Silvestre de Talón para la guerra? Sí. Pa ¿Por qué? Para que acabe con todos desgraciados. <risa> no, no, no sé qué decirle, ¿no? De la guerra de Estados Unidos e Irán. No, no estoy de acuerdo, ¿no? Tiene que mandar otra gente, ¿verdad? Claro que sí, eso es atrás, eso para el país. Muchas gracias. ¿Está usted de acuerdo que Donald Trump mande a Silvestre de Talón para la guerra? ¿A quién? A Silvestre de Talón. Que lo mande para allá. <risa> acabar con todo eso? Sí, sí. Bueno, yo creo que sí. ¿Sabe quién es el cibertretalón Talón? No. Así Pero que hay que mandarlo, ¿verdad? No tengo idea quién es, ¿no? ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Estoy sudando con esta vaina aquí? Ay, completamente seguro. seguro. ¿Está de acuerdo que se resuelve la vuelta con eso? Ese es el único que puede hacer ya algo por ese país. Claro, ¿verdad? Ey. ¿Está usted de acuerdo que Donald Trump mande el Talón para la guerra? Ah, no, yo de eso no entiendo nada, el país está muy lejos de aquí. ¿Tan lejos de aquí? No entiendo nada de eso. Muchas gracias. ¿Y estoy de acuerdo que Donald Trump lo mande? A... Así vete a Claro que sí, que lo mande. ¿En la guerra de Estados Unidos con Irán? Sí, hombre, que lo mande. Él es un veterano y él, eh, por lo menos, ni que sea actor, pero por lo menos tiene que tener algo de conocimiento a nivel de guerra y de todo eso. Claro, eso sea, así, ¿verdad? Sí, y son gente que todo el tiempo lo que han vivido de películas, que ahora que se tire para la de verdad. Puede hacer una película para allá y también. Exactamente. Muchas gracias. Okay. Bueno, maní yo no sé decir. De la guerra en Estados Unidos e Irán. No, yo no me meto en eso, León. Es política. ¿Es política eso? Claro. No con eso. Pero, ¿Sabes quién es Silvestre de Talón? Sí. Es un actor de película. Pero hay que mandarlo y lo va a mandar para allá. ¿Tú estás de acuerdo no, con eso? Manden, olvídate que lo maten. Caballero, ¿está usted de acuerdo que Donald Trump mande a Silvestre de Talón para la guerra? Claro que no, mi hermano, porque usted sabe que ese hombre lo que está convirtiendo el mundo es en una guerra mundial, en una tercera guerra mundial. Ese hombre lo que está luchando es por el petróleo de esa gente para allá. Ese hombre va a acabar con la humanidad. Ese hombre están supuesto a sacarlo de ese país. Ese hombre no es bueno. Ese hombre es el demonio en vida. ¿Quién es ese? Rambo. ¿Estoy de acuerdo? ¿Está de acuerdo sí o no? No, no. A él ni a nadie. ¿No estás de acuerdo con eso? No, ni a nadie. Muchas gracias. La guerra, no, la guerra es un una destrucción. Eso no tiene sentido, ¿usted no cree? Gracias. Imposible como una leyenda como esa meterla a ese. pro. Usted está relajando esto. Eh? No resuelve, no resuelve, si vete a talón. Él podrá resolver, pero película y realidad no es lo mismo. Gracias, mano mío.